es mejor reír que llorar Pero es mejor cantar que callar Pero es mejor vivir que morir El carnaval llegó para mí Un carnaval enorme Con máscaras horrendas Con gente sin estilo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 un carnaval alegre, con mucho pasacalles, a calles. La gente se divierte, algunos se pervierten. Un carnaval que salva las penas de la vida. Una semana entera, después otras heridas. Un carnaval enorme, con máscaras horrendas.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 Morir el carnaval llegó para mí.